último momento, la Fiscalía ordena la aprehensión del concejal Fabián Siñani, esto por los hechos relacionados al caso Terza. La Fiscalía Departamental de la Paz, la tarde de este lunes, ordenó la aprehensión del concejal Fabián Ciñani, investigado por la presunta Comisión de los Delitos de Uso Indebido de Influencias, en cumplimiento de deberes por presuntamente haber favorecido con contratos a la empresa Terza, encargada del tratamiento de la basura y de la cual su esposa, Maricruz M., era representante legal. Luego de prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público, se encontraron los suficientes elementos de convicción que hicieron tomar esa determinación, así lo informó el fiscal anticorrupción Ronald Chávez. Por otra parte, el fiscal señaló que el gobierno municipal de La Paz hizo llegar 50 folders de palanca donde se encuentra información sobre los contratos con la empresa Terza. Del mismo modo, la empresa encargada del tratamiento de la basura en La Paz hizo llegar cinco archivadores con documentación sobre los contratos realizados con el municipio paseño. Chávez adelantó que en las próximas horas se presentará la imputación formal ante la autoridad jurisdiccional, quien deberá fijar fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares.